Nos encontramos con una propuesta de sobre la cannabis, es conocida marihuana. No nos pongamos de los Hey guys. Bueno, hoy comenzó el día yendo a visitar al flatillo. Es un edificio bastante particular que está como en una punta de diamante de Nueva York, que como un cuchillo y desde ahí caminamos hasta Union Square o Union Plaza o no sé Union Square Park Union Square Park porque ahí estaba Bars and Noble que es como la gran librería de hecho tiene un café adentro entonces igual estaba todo entretenido eso Desde ahí nos fuimos al Strand. Es una librería que me recomendó Caleta la Gitten. En verdad la librería es acuática. La librería está acuática. <música> al lado estaba Forbidden Planet, pero pucha, no quisimos entrar porque ya solo saldríamos, el presupuesto. Caminamos hasta Washington Square Plaza Park, whatever. Square Park. Square Park. Después de eso caminamos el sojo, Comimos unas pizzas terrible buenas de las cuales solamente tengo una foto. De ahí nos vinimos a la casa. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este recuento de esta forma y no el vlog que siempre hago? Lo que pasa es que cometí un error de amateur y salí con la cámara, pero sin la tarjeta se.